Declaratoria de la Independencia, 25 de agosto de 1825 Hoy, 25 de agosto, se cumplen 195 años de la Declaratoria de nuestra Independencia. En Uruguay, la expresión de Declaratoria de la Independencia refiere al acto realizado el 25 de agosto de 1825 por el Congreso de la Florida, integrado por representantes de los cabildos de los pueblos de la provincia oriental. Así se declaró inritos, ritos, nulos, disueltos y sin ningún valor, con lazos que pudieron unir al Uruguay con los intrusos poderes Portugal y Brasil. Desde abril de 1825, cuando se produjo el desembarco de los crendientes orientales en la playa La Graciada, los patriotas controlaron toda la extensión de la campaña oriental, quedando las fuerzas invasoras del imperio de Brasil reducidas a los puertos de Montevideo y Colonia. Juan Antonio Lavalleja, al mando del ejército, había convocado a los cabildos, con excepción de Montevideo, a formar un gobierno provisorio. Los orientales no aceptaban la autoridad, pero dominador y sustancias de libertad y autodeterminación seguían encendidas. De esta manera, el día 14 de junio de 1825 se instaló en la modesta villa de la Florida el gobierno provisorio de la provincia oriental. Se adaptaron allí varias resoluciones, entre las cuales destacan a conferir a la valleja el grado de brigadier general, ratificando su condición de comandante en jefe del ejército revolucionario y la convocatoria a elecciones para integrar la sala de representantes. De la provincia, la misma se constituyó el 20 de agosto, estaba integrada por 14 miembros y su presidente fue el sacerdote Juan Francisco Larrobla. En, el, en la sesión del 25 de agosto de 1825, fecha que recordamos como declaratoria de la independencia, fue aprobado el proyecto de leyes fundamentales que había sido redactado en anteriores reuniones. Las tres leyes más importantes del 25 de agosto son las de Independencia, Unión y Pabellón. La Ley de Independencia declaraba a la provincia oriental libre e independiente de Portugal, Brasil o cualquier otro poder del universo, reservando para sí la decisión de adaptar las formas que en uso de soberanía estima convenientes. Con esta ley se anulaban todos los actos de incorporación y los juramentos arrancados a los pueblos orientales, realizados anteriormente afirmando un sentimiento de identidad y libre determinación que había alentado desde siempre el proceso revolucionario. La Ley de Unión afirmaba que la provincia oriental en el libre ejercicio de su soberanía se pronunciaba a favor de la unidad con la provincia unida del Río de la Plata por ser la voluntad libremente manifiesta de los pueblos que la componen, siendo justamente la recomposición de esa unidad un objeto ya presente en la instrucción del año 13. La Ley de Pabellón fijaba como pabellón provincial el tricolor, con tres franjas horizontales, celeste, blanca y punzón. También allí la sala de representantes aprobó otras leyes de importancia, la de libertad de vientres y la de prohibición de tráfico de esclavos. El deseo de los orientales de asumir sus inalienables derechos pronto se concretarían en las heroicas acciones de Rincón. 24 de septiembre y 12 de octubre. Seguiría ella la guerra declarada entre las provincias unidas y el Imperio de Brasil. Destacándose el gran triunfo de Ituzaingó, por fin las circunstancias llevaron a que el proceso culminara con dos hechos trascendentes, el fin de la guerra a través de la Convención Preliminar de Paz de 1828 y la Jura de la Constitución en 1830.